<risa> yeah, <a la> primera. <risa> bueno, a Bien, wean. hoy día no hay personaje, solamente un buen prepotente. <risa> ya, pero, pero también puede ser un personaje escondido dentro de tu propio ser, digamos. Así. No, soy así un ah. hijo de puta. <risa> ah. Bien, me, me gusta, me gusta el, Me gusta la autocrítica, me gusta la autocrítica. Siempre si de... me gusta se me gusta <risa> <veramente>. dale, dale. <risa> dale espera dejar dar unas cositas acá el... dejarme todo listo para sí, no espera me, me estoy, estoy viendo. viendo ahora sí ya ahora sí cómo sí, estamos, compita estoy... cómo va bien ¿Cómo, buena semana ahora sí, sí ahora sí. deja acá ¿sabes? porque hoy día voy a hacer el programa chao ah, chao <risa> tomando pero... chiles hoy eh, tengo la pausa Busqué una pauta antigua. Ah, dale, dale, de las que hacíamos... Que, sí, pues, para que hagamos más ordenado, en este. Es que a mí se me... Se me... <ríe> Yo a mí me gustan las pautas, pero se me va. Así que hay que saludar al público, primero a nuestros pisadores. Claro. Casillero el Diablo, Jaime... ¡Oye, Cristal! ¡Puta! Eh, cristal y... Iba a decir Báltica, pero ya me las tomé Sí, debe muy ordinario, muy ordinaria. No, yo de qué para arriba, de qué para arriba Tengo problemas con la. Pero, ¿es problema de audio tuyo o problema de micrófono mío? No sé si tiene poca batería o está dando jugo. Puede ser los dos. A la vez. No, si no cambio el. Ahí se escucha, escucha. Ahí ya no te escuché. Ahí ya no te escuché. ¿Me escucháis o no? Ahí sí, pero hubo un momento que no. Entonces, sí, si podiste, si tenía otra mano, es fácil. La voy a poner el tiro porque estás... no va a estar con el pelo. Sí, dale, yo tengo a la gente aquí sí. con una increíble anécdota. anécdota. Que voy a inventar, por supuesto, porque no, no, no. Ten más. Sí, muy... en tengo más. Tengo muy poca anécdota mía. mi vida, voy a inventar Soy un hombre de fiesta. Claro, soy más bien de la persona que se olvida de la anécdota. Ahí soy muy bueno. Soy muy bueno. Les voy a contar un poquito de qué se trata el día de hoy. Es películas que nos marcan. Esto quiere decir que René eligió tres películas que lo hayan. Que no necesariamente son buenas películas. No tiene por qué serlo. ¿eh? No es no un, no un, un ranking de películas. Películas que por alguna razón nos quedaron ahí en la mente a los tres. Y vamos a enfrentar tres películas. Cada uno eligió tres películas. Él va a poner una, voy a poner otra. Conversamos y más o menos así se va a ir imponiendo un poquito. O por lo menos si está estructurado la de las series con el pimponeo, pero si tú queréis llevar otro ahora, pues vale. ¿Me escucháis? No me escuchas. No, me no es que un problema de batería, ah, bueno. ¿De batería de qué? Lo que pasa es que no cargué ese celular, o sea, no cargué ese audífono. Entonces, me, per me permite. ¿Cómo se ¿Me permite echarme? ¿Cachai? Así que... O sea, así. Oye, sea, la, la otra vez Con el primo de un amigo, el primo chico de un amigo Estábamos en la, estábamos en la casa de mi amigo Y el primo chico como que sacó unas frases Y me hizo pensar en, en, en, en el futuro Que vivimos hoy ¿Por qué? Porque dijo? Porque él, no, él habló con su hermano y le dijo Bueno, ¿bueno ¿podéis sacar El cepillo de dientes del cargador Que tengo que gastar. Era otra cosa, no me acuerdo saca los lentes del cargador que tengo que cargar mi cepillo de dientes. Una weá así como, <ríe> que estáis como nada que ver, como nada que ver, así como que estamos en un futuro. Pero el cepillo eléctrico, el cepillo eléctrico, igual, una weá no tan nueva. Pues, bueno. No, no, si sí sepas, pues, pero me, me voy a ahora y ya está todo conectado. ¿está el, el bastón de mi abuelo, que también tiene un, una weá como para cargar. <ríe> te corta pero la luz caca, weón. <ríe> Nadie no, camina claro, o se claro, codiondo o la raja. Es que está todo, ¿no? Ahora está... Todo se carga, güey. Si hasta lo que no te pensabas es que se carga, se carga ahora por alguna razón. A mí me eh, cargan los curones. Oye, la ah, gente está, sea, es... está hostil, güey, en, la, en, el, en el... ¿Cómo se llama? En el, eh, manejando, güey. O sea, ah, güey. Sí, bueno, yo iba a dar de baja el seguro y no pasa nada, güey. Yo ando lentito, 40 kilómetros por hora. Tengo un problema pero, con los pero, semáforos que o quedo corto o tengo que pasar con roja. <risa> Entonces, muy, muy ¿caché que hay una velocidad que tú puedes pasar así como justito. Igual, igual tampoco los semáforos pasar. te permiten sí. a la sí Pero hay una no, velocidad que, explico, que es como la, la precisa. Pero eso lo detectaron los pacos y lo impidieron. En la, en la, en la coordinación. Sí. Había calles donde tú podías ir a 40 por hora y te veíais todos los verdes. Y esa por alguna claro. razón, para alguna razón, en, en la web de... de, de ¿Cómo se llama? De urbanística, de, de, de logística de la ciudad, es super malo, es super malo, porque es súper bacán. Sí, para porque este, agarráis velocidad, Agarráis velocidad, velocidad. velocidad. También, velocidad. ¿sí? Esa es la huevo. El bolón, el bolón ¿Sí es que también se hicieron los semáforos para impedir justamente este tipo de horas. Sí, el, el y lo que y los lomos de toro. El taco que no tiene está programado. No hay nada. ¿sí? El taco. El taco yo creo que no, el taco, no, estoy poniendo yo creo que mucha inteligencia en una wea que es negligencia. <risa> sí, Porque bien, por ejemplo, no, hay, hay mucha vino gente, vino hay mucha gente que no debería manejar. Pues, ¿sí? ah, no no debería manejar. No, sí, pues. Y por ejemplo, un hueón que apura, pues no debería manejar, pues. Espera, pues. Bueno, <risa> si no va a apurar. Uy, yo creo y, no, yo anda, creo con auto... gente, la, anda con la gente, anda con la neura weón. Para manejar, de verdad anda con la neura Yo creo que los autos sacan lo peor de nosotros. La peor de la gente, por alguna razón, no sé por qué, eh, la Empezando o, por el o, dramador. O, o, o, ¿ah? Empezando por <risa> el, o, el o, dramador. Puta, <risa> eso. Hay gente que Oye, le gusta ese, la velocidad. Que, que le ese capítulo es épico, weón. Yo, ese, no, no sé si lo he colocado. Bueno, yo pongo esa weá y son miles de visitas. Yo te dije, graba, no, weón, graba. Graba, no. graba, graba. Lo he subido, lo he subido, ¿Lo he subido a bien? YouTube lo, hace poquito, pero no, no le puse ni, no, una, no. ni un color. ¿Ya? Y te agarró, hice ¿no? Puta, es que no, no lo he revisado, lo subí hace poco y no le puse ni una promo. Pero ahora que decís, sí, pues le tengo que poner promo a todo eso. voy a Hice un canal de YouTube exclusivo para, este, para estos videos, para los, para los podcasts. No te tengo un te canal de YouTube. Sí, tengo un canal de YouTube que es Lope al lo G, que es como los videos y cosas que yo hago que son artísticas y con las mías y con las, Pero para los podcasts, como que tenía que hacer otra cosa, porque los podcasts no son como. O sea. Entretenidos y son televisión, pero no son como arte, no va como en la línea de arte. Ah, ¿no? sí, baja estofa pero... la weá, te da vergüenza, no, weón, pues, admítelo, siempre te ha dado vergüenza. Si estuviera yo solo, a lo mejor podría tocar grandes temas artísticos, pero como cual, claro, como cual. <risa> como igual, como yo cono no es su... el cantante de los maná, ¿cachai? Realmente, una gran pelea. Física, ¿Por qué tipo, con como un cantante? De... Ah, ya, Porque los son ponían... dos personas que odio mucho, son dos personas que odio mucho. Pero ¿por qué odia ahí el guante de maná? Porque cantan la weas iguales. Amigo, el rock. La es, la el rock. El rock. Ah, está bien. No, el rock. <ríe> sí, que el rockero. Los rockeros, malo que weyan conmigo. Esa esa, güey, esa pelea es una pelea súper antigua. Y, ¿Y los lo rockeros se tocan, se tocan se la se misma weá de los mismos. No, no hay ningún. Son pocos los músicos como David Bowie. ¿Cachai? Que de son. No, que te proponiendo cosas. ¿Cachai? Los demás tocan la misma weá. Y cuando, Oye, y cuando pero, los hueones tocan una guayetita, se enojan los hueones. Metálica cambia el estilo. Y todos los no, pero yo no hablaba de eso. Yo le hablaba de, man, de maná, Tenéis razón. Ahí tocaste un punto que me oscura que me, que me de maná. Que si los locos se vistieran de rosado y dijeran que son poperos románticos, no tendría ni un problema. Porque inmediatamente mi filtro sería para afuera. Entonces, y, y, y sería, y, pero y, ¿qué tema acá? Pero su bolón roquero, el pelo largo, las, las chaquetas de cuero y toda esta parada roqueta. ¿no? Pero, me me son como... porque, porque sí, pero la, ellos son como... porque cantan De mierda, la, la poesía de Maná. La poesía de Maná de ser lo más... Buen. Bueno, las pero... cosas más horribles. Pero, pero un poquito, que está listo a mí que se, dale. <risa> voy a dale, dale, dale. Es eso importante estar alimentado. Dale, dale. Ya, yo voy a seguir hablando de Maná. Los odio y ojalá murieran, no, no, no los odio, tampoco les deseo la muerte, pero, pero un pequeño accidente, ojalá que les pase, que, que se caigan, se, caiga, se rompan fuerte la cara, pero no, pero nunca hay que, que, que ir a No, es que yo, puta, es que tú soy, muy, tú soy muy, muy quemado con la web, no, no, no un, soft, un soft rock, un soft obvio, rock. Odio con intensidad, sí, pero mira, sí, esto me pasó, es que, pero que tú para, que escucháis, para, para más me o menos, mal. ya, pero por ejemplo, pero que a mí no que escucho. Mal. Ya. No, no, pero es que antes no, Terminaron una canción con Esto es lo que me pasa en el romano. El pumping pumping de tu corazón ya. Una <ríe> canción Un poema cual, no, no puede tener el pumping pumping de tu corazón te desacredita inmediatamente Pero no me la bamba, Y para bailar la bamba Y no, para, para bailar, bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita sí, ¿Qué es la, la bamba? Que, además, no, está bien, el pumping pumping de tu corazón, en una canción romántica que le estáis diciendo a la mujer que la extrañaba y todo eso, mira, el pumping pumping de mi corazón, es lo que tú... No, te, te fuiste, te fuiste al tiro a la... De a mí, uno ahí. de los primeros grupos cuando ya empecé a escuchar música, me pasó una cosa súper... Fue Maná, y después con la gente que me juntaba era Periam. No, no me toca... ¿Te tocó una fibra sensible que... con Maná o...? No, porque yo no caigo en esa pelea. No, ah. yo no caigo en esa pelea, no... No, porque. No, no, no. no porque. Es que cuando, mucho con la música. No, porque ese es como cuando, cuando, cuando antiguamente un rockero te decía, no, es que esa guava le cayó ah, o sea, Si te quieres perder de la música, es weá tuya. No, <risa> pero si hay una no, de no, nada, no. que me toca la fila lo escucho, pues, weón. Sí, sí, sí. Como todo el arte, podemos estar discusiones de arte, sí. Pero no, no quita que sea muy no quita que sea muy fácil. Es una, es una bola así como y y hay un poco de pues, él aquí estoy Y de verdad es como caer el... A mí me pasó una vez Una vez que iba en, la, en el auto con un jefe, ¿eh? Al ¿Ya? cual estaba recién conociendo Recién conociendo el loco me estaba llevando como... <risa> escucho maná nada ¡Papin, papin! pam papin a todos los bueno, no, estaba, estaba, estaba con maná y estaba, estaba, poniendo, radio, estaba poniendo radio y yo, de repente puso maná y yo voy ahí escuchando y de repente sale la parte del pumping pumping de tu oración y, ¿sabes? que me dio tanta rabia que le cambié la radio ¿lo oh, bueno. Igual, fu, yo fu, te fu, bajo fu, de alto pero, fue, pero me, nació, me nació me nació así como como de que así, no, no, no, no lo pude evitar y cuando le dices oh permiso que, que, y tiene una talla al respecto y el loco se rió y seguimos discutiendo. Fue una falta de respeto, ¿cachai? Porque cambiarle la radio del auto al logo es una de las cosas que más lo enoja a los que ustedes. Más que los planes. No, a mí un weón me hace esa weá. Yo me han hecho esos dos weas y le hago un pa, le hago un ninja. Weón, te juro, una vez un hueón me hizo. Yo no me dije, ¿qué qué te pasa, weón? a faltar un troquelito, a lo mejor está escuchando mana y está súper bien, súper bien. Lo cuento, súper atinado el caso. No, yo escucho, yo voy por temporada, en este momento estoy escuchando a Kenny West, el rapero. Oh, sí, tiene cosas re buenas y tiene un problema, que donde se cree muy genio, que es un super genio, de repente te pone una lavadora y, y unas piedras y, y, y como que cree que está haciendo una revolución. Yo Pero pues sí. fuera de eso, tiene otra, otras cosas que sí son bien geniales, que sí son bien geniales, ese es el, es el punto. Yo, lo que pasa es que yo me metí... Cuando yo era pendejo, cuando tenía el 96, yo estaba escuchando Grunge con los grupos de nerd que me juntaba. Y sí, perdíamos. Fue... Me regalaron el Ten y después Silverchair y Nirvana. Yeah. Y Silverchair igual tiene un disco, un discazo a enterarlo bueno. bueno. Silverchair Pero... eran los australianos, ¿no? Los Exacto, chico el, chico el primero, el primero, segundo disco son la super, la buena. Buena. super buenos. Sí, yo, de hecho, pero yo, a mí lo que me pasa es que yo escucho yo escucho todo tipo de música, igual que las películas, no me privo de nada. Hay es que no, no no, la. De repente no me da, por ejemplo, un tipo, hace poco estoy escuchando música clásica y no. O ¿Sabes que No entra con esa música, no, por ni un lado. No, no, no, no es que si la música clásica es muy amplia, no te se no ahí. Hay mucho, hay, hay punk, música clásica, rock, bueno, contemporáneo en su estilo. Es que hay de todo, hay de todo, de verdad es muy grande el estilo. Y... No, pero los clásicos, no, los clásicos no, no, los clásicos, no hay un estilo que yo no sé si se hará. ¿Cachai? Que hay un estilo que hizo serati que hizo un estilo gótico, pero nunca lo he Que tenía un estilo, mucha personalidad. ¿Cachai? Era como muy distintivo. No tenía, era una música distinta, era sinfónico, no había guitarra, no había nada Pero yo he escuchado varios. No, yo escucho, voy por temporada. momento lo que pasa es que yo cuando era chico, estaba la época de los raperos. Entonces, y los raperos eran todos pasados rajados. Entonces, y yo había, y de hecho me pasó que con lo poco que sabía, yo le hablaba con los que no gastaban menos que yo, pues, bueno. Entonces claro. era más la moda. Y era muy pasados rajados. Entonces, es molesto porque, por ejemplo, no lo escuchar la música tranquila, sobre todo en una edad que es muy sensible y los bueno son muy pachateros y todo. Y ahora sí, me metí a escuchar. Es sí, me acuerdo de una vez que... Tener esta personalidad en esa época, sé ah, ya, ¿qué te crees, wey? Wey. A, él, a él le dice al profesor, así calla, Baja, ¿tú? ¿tú? Nube, wey, que Baja, Bájate de nube, weón, que estáis escuchando no, música. Tío, pero, tío. Es como, es ¿eh? un pan. Bueno, una vez estaban a eso, le dije, un pan, un pan chico, era un panqueque. 17 yeah. años y 18, estaba viendo música, estaba viendo plata. Y yo lo miré y le dije, estaba a punto de preguntarle, dime un autor de anarquismo. Estaba a punto de decirle, te a oh, Luca. Pero no lo dije, no lo dije, porque sabía que no sabía, no sabía que no sabía, entonces la verdad es que empecé a escuchar 80, 90, no 90, 2000 y hay mucha música muy buena y dentro de los que más me gusta son Scooby Q me gusta Snoop Dogg, Doctor Diddy buenas cosas, pero no un que me guste, que ni West es bueno, Estoy a punto de escuchar la discografía, pero tiene canciones buenas, pero no sé si el disco arma como un queque bueno, Hay que que por ejemplo hay discos por ejemplo, de Wall, ya para, así, para la galería de Wall, tú lo escuchas completito sí, y está armadito rico y todo, todo buena onda. Los Hype, weón, grupazos, escucháis un disco y está enterito, te gusta entero. De hecho lo voy a linkear con una serie que me recomendó... Eh, o sea, las la vimos con la Andrea, o sea, para Hilton ayer. Se llama Sos. Uh, Estos somos. Es una ya. serie. Que ah, se. Días, sí, sí, sí. ¡oh, qué buena la serie! ¡Concha de tu madre, weón! ¡Weón, con la gordita gigante! Exacto, weón. Weón, sí, you. Está muy bien. Está muy Ese, es una. Muy más buena que una muy buena no, loco, torre, y el torre, negro, torre. El, pa, el papá del loco. Mira. Eh, es una serie dramática bastante buena, bueno, yo más que ver a mí me gusta ver drama, pero esa weá la vi. cagó porque una serie más encima tiene seis mosaica de temporada. Se trata de, de unos de unos hermanos que son dos mellizos y, un, y uno murió eran trillizos y, y adoptaron un negro. Entonces parte como cómo están los cabros y cómo se formó esa familia con los problemas y toda la gente que tiene problemas con, en el origen de su familia le yo era mucho. Pero así, así me llegó a recomendar. Sí, buena Bueno, el cuento corto para terminar la weá en rap Que estoy escuchando esa weá y he encontrado weá buena Yo por eso que escucho de todo no me pido de nada Entonces, cuando escucho documental Por ejemplo de Maná, o de todas esas weá Es como, ya está bien, si no quería escuchar no escuché no, no, no, Yo no pero Yo no, no, no, no, no me voy pero, a perder esa No me voy a perder esa weá No, pero por otro por ejemplo, lado no, pero por, por otro lado eh, La música Te, te es quería reivindicar, un... ya es tarde, cagaste, sí, cagaste sí, sí, sí, sí? La, música, <ríe> la música de hoy Tan grande y tan vasta, y hay tantos estilos que tú perfectamente puedes decir: es que No escucho nunca más metálica en mi vida, y puedes llevar una vida perfectamente de rock, música y, y, y a toda, porque hay tanta alternativa ahora que tú puedes. Y lo otro es que siempre hay personajes que te caen mal, porque siempre hay personajes que tú decís, fama y merecía. Voy a, por un razón. Y es divertido a odiarlo, no sé, cuando se lo merecen, ¿cachai? cuando se lo merecen. Kenny West creo que muy... Yo, yo lo conocí más por polémicas, pegándole a los fans que sí, ponemos anunciar. todo lo, un, un. Pero, mm. Pero lo que pasa es que Kenny West tiene unas grandes canciones que Uf, se reviven No, hay canciones muy buenas, muy si buenas. Igual, si fuera igual de, de Penca y, y cantara Maná... bueno yo, yo cuando escuchaba a Maná llegué hasta ese disco de la... ¿Cómo se llama? De la sirena. Y ahí ya ahí no nos escuchamos. Bueno. Pero, por ejemplo, tiene el, el en vivo que yo lo escuché. Eh, bueno, no, las bandas igual se ven por lo en vivo. Puta. Mira, De hecho, a mí cosa, me. me... Estas bandas se, se, se salvan mucho por lo, porque son musicalmente muy completas, generalmente. Son súper buenas musicalmente. No, no, no los, es como Luis Miguel. Luis Miguel te puede gustar o no, pero musicalmente un cuadro impecable. En no, ¿no? Sí. ninguna parte lo tocáis, mm. parte lo tocáis. Un, es un espectáculo el Luis Miguel es un weón que creo que la gente que cacha es un weón que no, sí. Sí. Sí, no, es Oye, Hola. saludemos al público, saludemos al público porque yo soy un hombre de te Pautas, te pautas. Vale, Hola, vale, ¿cómo están? Pública. Hoy día van a ir de spoilers. si les gusta bien, si no pueden cambiar de podcast sí, Ah, súper agresivo Puede adelantarlo, no. puede adelantar el podcast Ya, Pel, sí. vale. esto es la parte, ya Y esa, esa conversa, eh, conversa improvisada Saludamos, Hola. presentación Yo, de. Quería decir lo último, una cosita chiquitita, de lo, último, de lo que estamos escuchando ahora, el que me acordé es que escuchamos mucho, eh, Rosalía. Y convino a todo el mundo a escuchar a Rosalía el último puto. Rosalía mío? es como una, es como una loca de trapo, ¿no? No, no, no, no. O sea, ya a esta altura ya toda, pues, Sí, ya está metida toda. Rosalía tiene como dos o tres discos, y es una loca que con el el disco anterior, Malamente, hizo una obra de arte muy buena porque tomó como unas leyendas españolas muy antiguas y las musicalizó. El disco se llama Malamente. Y, y es una mezcla de pop, gitano, con, le, mete, le mete a todo de todo y, y, y hace combinaciones muy buenas de lo antes con de lo, lo después. Pero el disco quedó muy denso. Y el disco de ahora, que se llama Motomami, es una weá con la misma fuerza o, o la misma médula que tenía antes, pero ya súper pop. Ahora le metió trap, te metieron unos reguetones. Ella no es la que yo estuvo, tocó con Bad Bunny o no? Me gustan la mayores, no, sé. no es la misma? Ahora, ¿no es la ahora misma. Todo, no, no sé si es eh, todos tocan todo, con todos, así que seguramente tocó sí, con Bad Bunny no. Pues, no sé si está, esa canción pero Oye, eh, está, eh, muy, bueno. está muy bien no es solo un trap tiene eh, una canción culiar romántica así muy lenta y cantada así solo con la voz que es muy hermosa y cuando tú te fijas en la letra la es muy porno la letra. La de que te está no. dando un buen que la calienta y que se la quiere culiar. Pero ahora ya ven para acá madre. y, y, y, y te, te, te produce un rollo y que más encima mientras canta de repente le pone unas baterías que son muy disonantes a la canción. Está sonando una canción muy armónica de repente una batería. <risa> <risa> Pero, es la la la la la la la la la la la eh, las combinaciones que está haciendo de, de, de, de, la, la manera que tiene sobre todo de producir el, el de tomar los instrumentos darle estos efectos esto, esto, bueno, es maravillosa ah, eh, toma en la bola de trap pum tam, tam, pum bacán tan y la cambio por ejemplo por, por sonido de, de gitano con, con o con otro instrumento ¿verdad? entonces no, es una bien. mezcla de colores muy bonito recomiendo a todos Rosalía bueno, eh, la está rompiendo ella y y la otra chica eh, son muy malos, ¿no? eh, ya me acordaré más adelante, les voy a contar otras locas que también están muy buenas Bueno tenía hasta el final del pozo para acortarte pues ¡Pues sí, <ríe> no, no, no, no, porque Ya, el... oye... Es... Eh... Le con la presentación del tema, hoy día vamos a hablar eh, sobre las tres películas Oye, a mí de verdad me cambiaron la vida, weón, bueno, estoy hablando en serio. Yo, se no, de verdad, las tres películas, yo, yo voy a poner películas serias, yo voy a decir igual un, ya. eso. Que, que a mí, tres películas que me cambiaron la vida a mí, ya, ya cambiaron. Eso. Es, explicar que no son necesariamente películas buenas, o sea, no, no tiene que ver con eso. ¿no? Entonces, no hay, no, a, lo, a, lo, a lo mejor sí. A lo mejor sí, pero. No, claro, pero sí, y. que hayan. No es un capítulo para nada. recomendar. Si quieres. Si, si quieres. Si te quieres arriesgar. Si <risa> te quieres arriesgar wow. a tanto soberbio. Vale, vale, <risa> vale. O sea, Ya yo voy a tirar con. Eh, a mí me, la primera película que yo voy a recomendar va a ser Into the Wild Me. Wow, wow. Sí. Bueno, yo, yo sé que a Jardín Alto le gusta mucho esa serie. ¿eh? <ríe> en el carrete yo he escuchado que habla alto, en su momento. A mí personalmente me, me yo te me acuerdo que justo ese año no había, me había ido con algunos chicos que, amigos en comunes, habíamos ido a, a La Serena y estuvimos recorriendo unos lares por ahí. Y en realidad a mí, eh, eh, como el rollo de pega, ¿cachai? Me tenía como bien acongojado. Entonces, el, el, la película se trata de un loco que como que banda todo lo que debería hacer a la chucha y busca su, su destino. Como que realmente lo que él lo, lo acomoda. De hecho, tenía unos papás como muy eh, buenos para la plata, ¿cachai? Sí, como muy mega exitosos y la weá, y querían como... inculcar la weá, ¿cachai? Y el loco no quería esa weá, ¿cachai? El loco está como con un auto, ¿cachai? Y se va. Y hace su, su, su rollo. Todo su... A mí lo que me, me, me gustó es que me pegó justo el viaje con, con la película. Entonces, ah. yo después del viaje creo que vi la película y fue como un, un rollo muy relajado, muy relajado de, como de, de, de llevar la vida como no, no tan densa, ¿cachai? no tan densa, no tan peleadora, no tan hostil. ¿cachai? Que también eso también pasa porque, por ejemplo, uno está en un periodo de aprendizaje laboral. Pues a mí me pasó esa web y, y me cambió caleta. Yo yo creo que desde ahí hasta ahora que estamos hablando con más de 10 años fue como lo que determinó también lo, mi futuro en estos momentos. ¿Cómo como veo las cosas ahora? Como lo, ¿Qué es lo que priorizo? Pues yo igual trato de cuidar mucho mi entorno, con la gente que trabajo, independiente de cualquier cosa. ¿cachai? Yo igual me cuido mucho de con quién me rodeo laboralmente. No me junto con cualquier persona. Entonces, que sea un ambiente armónico. Uno con jefe, jefe, jefe siempre está na putear, el viejo culiar, rene culiar al agua, pero no pesco sos Entonces, sí trato de, de llegar como un ambiente armónico, ¿cachai? Y es como todo un proceso. Pues a mí me caló mucho, yo creo que el mensaje, ¿cachai? De como eh, bajarte, bajar como. No pasaste tantos pueblos como decís tú, ¿no? tú. Para bajar un poco a las revoluciones, ¿cachai? Claro. Y de repente podía hacer lo mismo, pero sonriendo. ¿Cachai? Como una actitud de vida más, más distinta. A mí eso me, me pegó. No, no tengo las palabras porque es como un proceso muy interno, ¿cachai? Que me, me caló. Entonces, pero es Están... lo, que, lo que cala la, la, de la película? Un poquito la poesía que tiene. Que, como el tipo muy reflexivo, muy filósofo sobre la vida. Eh, tiene un ritmo lento, donde el loco siempre está viendo el... el Cuántos se llama? Siempre está viendo en los paisajes, siempre está reflexionando sobre eso. Y, y claro, pues como le pega una cachetada su, a su, al destino que tenía que ser, porque él tenía que ser como abogado o algo así. No recuerdo, pero tenía que ser exitoso. Y su pasado lo llevaba a eso, porque todo la papá, el papá, la mamá... El... Eh, claro, puta, pues. yo, yo tengo harto datos de, de, de esa película, así que... Tírate datos. Llamar... dato, tírate dato. El primero es que lo, la, es una película que la dirigió... Era homosexual. O, o, o, era gay y merecía morir. No, no, no. Merecía morir no, porque no, era amigos, blanco, pero... Lo... Amigos, incluyentes, no, no, no tomen esa frase como algo... Y Camilo, ya sacó sus miedos. No, dale. Yo tengo hartos amigos harto amigo que si, que si, que si, que si se me toman en serio esa frase, se me tendría que explicar todo, de verdad... Ah, pero cuando tenéis que explicar el chiste, bueno, digo, como... sí, <ríe> Pero para que sepa qué chiste. Es que hay personas que no chiste del otro. Bueno, filo. Son tontos, tonto, tonto, tontos, tontos, tontos, caca. Voy a, voy, a, voy a decir una... La película, la, la película... Espere, todavía, vamos a borrar primero. este momento. Vale. Primero que nada es dirigida vale. por el gran, gran, gran, gran... No es, gran, no es tanto grande, eh, Champagne. Por Champagne, Es dirigida por Champén. Es una de las pocas Mi actor favorito, mi actor favorito. Sí. Es una de las pocas películas que ha dirigido y que realmente le ha resultado. Él como director no, no es tan bueno, no es tan bueno. Tiene más, tiene más intención, es al peso, pero esta le quedó muy bien. ¿Sí? Eh, bueno, es la, es la historia, claro, pues, de un cabro que, que era como un yuppie, o sea, que destinado decidiendo hacer un yuppie y decide irse a, a vagar por el mundo, a conocer el mundo, y toma una mochilita y se va por el, por el viaje. O sea, pues, o sea to, toma las carreteras de Estados Unidos, Llega a unos bosques canadienses, o de Estados Unidos también, me no parece. Sí, se ve como al norte. Se ve mm. como al norte para perderse el contacto con todo y todo, y todo el rollo. Y es que finalmente eh, termina muerto. Termina muerto, encuentra un bus donde el loco... Eh, loco el loco mágico, casa, creo que ¿no? se llama. El magic claro. bus, creo que se llama, ¿no? Puta, sí, no sé. Como, ahí no ahí no sé. Pero lo encuentra, lo, lo ocupa como su casa, y de ahí empieza a, como, a, a recorrer este bosque. Hay que recordar el los Estados Unidos es gigante, tú podías estar en, al medio de un bosque y no encontrar a nadie en seis meses. Así de grande, así son las propuestas. Eh, y bueno, el tipo murió, el tipo murió. Y el rollo es que está basado en una hecha real. Pues. Y creo que no no lo hemos sí, mencionado. Está basado en un hecho real, lo que la hace aún más, más triste. Es una película que ha marcado a mucha gente. De hecho, hay un dato, hay un dato muy triste que yo tengo, porque pues, es el, el, el hijo de Pedro Calcuro, el hijo de Pedro. El ¿No un... se mató por esa weá. Ah. Hace unos 10, 15 años se suicidó. Y... ¿Estamos diciendo que Champán pues? es un homicida? Puta, pero, pero, pero lo caloco. Lo caló. Porque el loco cuando en la carta de suicidio menciona la película. Y de hecho menciona la película explícitamente como si, si me quieren entender. ¿Está bien? Así que algo Cuando estáis. Eh, dale. Dale. Que, que, que, te, que finalmente te enfrentas, enfrentas a, a, a todo este mundo de éxito y todo, y, y lo que querías, y hay gente que no quiere eso. No son no, estímulos, no son, estímulo, no son recompensas, el, el bolón, ni quieren otras cosas. ¿sí? Y, y claro, como que enfrentas a todo el mundo. Se trata de esto, de lo que tú querías en realidad y de lo que el mundo te ofrece, y un poquito qué es la vida, cuáles son tus objetivos, para dónde va, el sentido, tiene sentido o no tiene sentido. Eh, es tipo de cosas o cuando se pierde el sentido o cuando se pierde vale. sí, pero... ahora sí, yo me acuerdo yo yo redirigí desde ahí que yo empecé a redirigir mi vida porque tenía muchos problemas el, el, el costo de aprendizaje que tenía en mi trabajo castre, me, me, me, me llevaba a tener una, un poco de hostilidad en el ambiente a través cada cierto tiempo se probó. entonces y ahí opté por cambiar mi ambiente entonces y cambiar muchas cosas también por cómo ver la vida y todo, todo. Seguir, seguir en eso pero de otra forma buscar otro claro. otro ah. rollo eh, bueno hay, hay una también hay, un, hay que decirlo hay un eh, hay una romantización también del personaje, ¿eh? porque el, el loco, que no me acuerdo cómo se llama el protagonista, el, el, el, la persona que basó que la historia, él terminó pidiendo ayuda. Él, no, no, no, no se fue a morir al bosque como lo sugiere el abolado, se murió en medio de, de, de, de su búsqueda espiritual. Él, él fue más bien un viaje donde, que terminó mal. Sí, este es más bien. Sí, me imagino él, que me imagino. Viviendo. él quería seguir viviendo. Y se perdió en este bus y trató de escapar muchos hasta tratar de salir. En la última foto se ve con él con un cartel diciendo ayúdenme, tengo hambre. Entonces también la película toma como claro, pues la vista de él libre y salvaje y la, y la presenta. ¿sí? Pero claro, como suele pasar, en la, la película te cuenta una historia, pero la verdadera historia son muchas historias juntas. Sí, a mí me, lo, lo que quiso plantear la película fue lo que me llegó. A mí me llegó. Sí, no, sí, no, bueno. bueno. eso, eso es un buen director. Porque eh, como que toma, toma una historia, o sea, toma algo que ocurrió y a eso le da una historia, le da un sentido, le da una, una, le da una médula más, más concentrada, una médula más profunda. ¿sí? Eh, es un poquito de ser un buen director. Oye, no, qué, no. Mala que, qué mala que Champén sea mal director porque Champén es bueno, a mí me gusta. Bueno. <risa> Champén es, es bueno. Es, como actores, es una, como actores, bueno. Okay, no, parece, pero es más una opinión que un hecho, ¿eh? A una opinión mía, que, que no lo puedo muy directo, pero al pero, puede ver. ¿Qué, película película ¿Qué, película, ¿Qué otra película le hecho? ¿Qué otra película hecho? Uy, me, me pica hasta ahora porque como no la veo tanto, pero tiene una. Bueno, te, te lo averiguo, te lo averiguo en la semana. Ya, pero filo, dale dale sí, tú se con se una hora, po. te toca Mira, aquí una. Esta película le iba a decir el final, pero más, tiene más o menos que ver con lo que decís y la voy a tirar ahora. Que es El gran de de los hermanos. ¿Cuál ¿No lo es? He visto? ¿El gran León? ¿Gual? ¿No lo he visto? No, eso era. La, Jeff, no. la de Jeff Daniels. No, Daniel. eh, pues, es el Dutko, es un personaje que es icónico, weón, porque es un weón flojo, que no tiene ni un brillo, Es un weón que juega ¿Ya? bowling todo el día. Y yo yo pues, no estoy, lo estoy hablando, para la gente que la conoce, es un... Weón, es un clásico. Y ahora te estoy diciendo el tiro, anda a él al tiro, porque es terrible bueno. Terrible, bueno. Es de los hermanos Cohen, ¿tú de los hermanos Cohen, no? ¿La suena? Sí, sí, sí. Eh, sin lugar para débiles, o sea, sin lugar para bien. Ah, sí, la vi, sí, la vi. Eh, no me o sea, gustó este, mucho esa película, sí. Puta, es que el este bolón, a la gente no le gusta mucho porque eh, tiene otro ritmo. Los hermanos pueden, es un ritmo mucho más lento, mucho más incopado. Y tiene un y no te explican, los hermanos pueden, están tirando historia, en la misma historia, están tirando otra historia, y la, la otra historia chiquitita no tiene final. No tiene, es como que Es que a mí sin, sin lugar para los débiles el guanqui iba buscando un weón, ¿cierto? Y lo iba como eh, con... Ya, yeah. yeah. sí, lo que pasa el es que... Mucho, claro. mucho, sí, mucho mucha la daca para el gua que estaba haciendo. No, no me gustó mucho. Ya, el de Gran hecho... No, dale dale, dale, dale, dale, dale. No, el gran de que tiene... Eh, es que es el personaje. Pues. El personaje de Jeff Daniel, el, que lo, el que es el que es... Puta, un monumento. Le tienen incluso un estatus y bueno. ¿Sí? Eh, ¿Dónde? ¿Como Rocky o así? Puta, eh, sí, sí, sí, sí, sí, en la ciudad... ¿Dónde? Donde, ¿En qué país? ¿De qué país, weón? De Estados Unidos, pero no me acuerdo, qué ciudad. Una ciudad texana, Texas, porque aparece... Muchos de... balazos, mu mucho gol no, no, de Trump, mucho fascistas. Ah, <risa> el lado, bueno, pues, el, en, en el, el mundo de ellos, el pero... Lado. Pero, pero, <risa> pero la historia no trata de esto, no trata nada. Es, es, es que la historia es muy... Estoy guayando, man. La historia es de un loco de... ¿Cuánto se llama que un día... Un no, juego muy simple, weón. de hecho un vago, así como que está en el supermercado con pijama porque weón, no le interesa nada. Ya, que esté, pero, eh, es que en, ¿en qué pero que yo ya me imagino en qué te digo, pero en qué te digo a ti esa... Es bueno. el personaje, es que el personaje... Lo que pasa es que claro, me, me pilló un poquito mal parado de que no, lo, no supiera qué personaje es, porque yo di por sentado que todo el mundo conoce a Gran Devosky, que es así de culto la peli. Que, no? que, que no lo tengáis a ni ver. mencionado, me, me pilló, no, no es que me sorprenda, pero me pilló un poquito ahí... Eh, personajes de culto, porque claro, con un personaje que no le importa nada, que va por la vida, no tiene ni una ambición, bueno, un apito todo el día. Lo único que hace, es su único rollo es que juega eh, bowling. Ese es su único bolón. Lo único que tiene. Y la película ¿Sí? es muy divertida porque el weón a ver, él, él, él, él comienza con, eh, con unos locos que entran a su casa y le dicen, paga el dinero Lebowski, y le sacan la chucha y le me dan la esponja. ¿Sí? ¿Sí? Y la historia se trata de Lebowski tratando de recuperar su alfombra. Eso es normal. Ah, ya sí. No, no he visto le esta abrigula, película, pero. Le me la alfombra y, y, y, y bueno, después cachó, después corriendo la historia, cacha que estos, estos locos confundieron a Lebowski con otro Lebowski, que si era ¿Ya? millonario y que sí debía la plata. Entonces, el Lebowski penca, va donde el Lebowski millonario y le exige la alfombra. Le exige, claro, <risas> le me la alfombra por tu culpa. Finalmente hace unos truquillos, se lleva la alfombra, unos truquillos muy divertidos, y ahí empieza y ahí empieza el millonario, lo llama para pa, pa recuperar su alfombra y para pedir un favor. Y ahí parte la película. ¿sí? ¿Pero en qué te o, identifica la película? ¿En qué te digo a ti? El personaje, el personaje que es un vago, el personaje no es un héroe, de hecho no hace nada. El héroe, no, es, no, tiene, no tiene nada de acción el personaje, es solo reacción. Como que va por la vía, viene otro hueón... Le, le pasa un fajo de billete, le dice: Ya, tenés que pagar para allá el rescate de esta loca. Y bueno, ya, no, weón we'll, chay va a pagar. es un vividor, pulleado. Y, y, y no, tiene, no tiene más ambición que ser eso. Este pero tú, poco. pero tú, pero entonces, pero entonces, a mí me da pero un poco de tu contradicción. Tú, f, ¿cómo te percibes a cómo tú quieres vivir, pues Ah, no, te no, caí no, porque no se puede vivir como Gran Lebovsky. No Cuéntame más, yo te voy a... No se, no se podría vivir porque, claro, en un, en un mundo donde todo está en dinero y todas las... Claro, este loco, porque tú, vivía de la seguridad social. Porque, bueno, Estados Unidos le da no sé cuántos dólares. Sí, pero, ya, pero, yeah, esos son... Ya, pero esos son... Eh, el rollo es que tú te percibís como el loco porque es como un weón que en realidad... No se sé, tiene una wea. Mm, Ese es sí, como el rollo pero... que te, te llega a ti. Sí, pero... Como sí, que tú te no, percibes que... ¿Tú crees no. que eres así? No, no Pero qué es lo que te no, diga es, tiene es, es como Don Ramón Es como Don Ramón Es ya. más como un loco que, que uno quisiera ser así como este ¿sí? Es como, ese, como don, Ramón. Pues don Ramón Don Ramón es un gran personaje Pero yo no me siento un Don Ramón ¿sí? Pero sí, es un hijo ¿No Un hijo Para no, pagar, no pagarle el mundo. Mira, ahí vamos a hacer, yo, yo voy a hacer una crítica, voy a hacer una crítica, vamos a hacer una crítica social-política. Una no, crítica este, Sí, vamos a hacer un espacio de perro rabioso aquí. Ah. Que a mí, a mí me pasa, cachai, de que a mí yo igual soy bueno para trabajar, y igual me canso y tal, pero yo igual he sentido, a mí no me gusta mucho el Estado, pero igual siento que, por ejemplo, tiene que haber como un colchón, porque igual es molesto pagar todo ¿Cachai? Porque, por ejemplo, a cuando te va bien o estáis como piola, ya podía hacerlo. ¿Cachai? Pero tú cuando de repente no te va bien, ¿cachai? Y todo es caro, po, wey, y se paga por todo. O sea, como. Que, eh, si no tienes plata, ya en este momento no tenéis ni uno. Ahora, si mañana no podéis tomar metro, no podéis fumar, no podéis comer, claro. no podéis tener ni una weá, ¿cachai? Entonces, claro. esa weá no me. No me... No me gusta mucho, ¿cachai? ¿sí? Yo siento que igual, eh, no quiero que me, mis palabras me coman en el futuro, pero yo siento que igual, de repente, por ejemplo, podría ser como un trampolín, ¿sí? que te sostenga y te tira para arriba. ¿sí? Claro, pero ahí, cuando, este, pero lo que pasa es que es el bronco. Yo también tengo una, un, un bronco parecido con el capitalismo, una de mis críticas fundamentales con el capitalismo, en el cual vivo y no me puedo salir, así que, es que no, no, no te da el piso mínimo. El, no, pues no, este no hay piso. sistema te, te diera un piso mínimo donde te dice, no te preocupes, porque mañana igual vaya a comer, bueno, una comida de mierda, pero la vaya a comer igual, va a estar ahí calentita. Si hubiera un piso que fuera eso, y ese piso es muy bajo, ¿ah? que tener, que tener que la mitad de muy bajo, puta, yo le empiezo a creer a, como, a, al, cap al capitalismo para mí. ¿sí? Porque más encima, cada vez que tú exiges ese tipo de cosas, ¿sí? que, que haya más beneficios para las personas que trabajan menos o que les, la están pasando mal, te habla justamente de comunismo. Y siempre un tope. Siempre un tope. Ver, según sí, pero yo... la gente que te, te, te titula de comunista porque no cachan a la wea. Claro, pero yo, claro, yo claro. viviendo de... Yo yo te lo digo como... Yo te lo digo que me gusta el capitalismo y soy derechito a la wea. Me considero ese. Me molesta un poco esa wea. Porque es como que... Es, es como agobiante, coche. Porque no se nota cuando, cuando tenís Se nota cuando no tienes. Claro. Esa es la wea que a mí como... me... ¿Cachai? Entonces es como... como Chacha, ¿cachai? es esa okay. que no, no hay un, como... Porque yo siento que podría tener un soporte, es que No quiero caer en escasos extremo, ¿cachai? Porque no, no sería, sería, sería... No quiero destruir la idea. Pero yo siento que igual habría, debería haber un soporte, ¿cachai? Que te pueda contener y te pueda... Chup, y que no, que no permita, ¿cachai? Que todo pueda sí. ir profitar, ¿cachai? Porque de repente igual hay gente claro. que se acomoda. Pero eso... Es es ¿Qué pasa? Eso es inevitable. Ya, no, pero, no, no, no. Pongámoslo como que siempre siempre hay un weón que sí, hace esa weá. Pero la, el, el común, el común... Sí, porque por oh. ejemplo en Argentina se si hizo famosa una loca que vivía del Estado y decía que era un trabajo. O sea, pero Sí, po, pero por ejemplo, es como realmente lo, a la gente que no sé, por, a lo que te pueden ayudar a tu familia, o sea, la, la red de apoyo que vais a tener. ¿cachai? Pero que ojalá que no sea eso. ¿cachai? Como que igual podáis tener... A mí siempre me ha pasado esa weá, Me molesta un poco esa weá. Que es como... Sí, que no. Lo que pasa es que eh, una vez escuché una teoría también que era, una, que ahí también depende de cómo lo veáis y de qué lado, el motor del capitalismo es la ambición. Pero sea, como que siempre se, se dice. ¿sabes? Según el motor quién. Según quién. Según el, el, el, el, según el motor del libro. Ah, te ah, caí. Ah, la, la, la, porque esa no, bala es a la izquierda. No, ah, no ah, te no, caí. No, loco. Ya, pero termina, porque no quiero decir eso. No, no quiero así, porque estáis hablando re mal, porque la tiráis, no, no, no, no. no. Es, eh, pero es que es, es, es la ambición y es la competencia. Es, es, es, por, eso te, por eso es que se levantan los empresarios en la mañana, ¿cachai? Ese es el, el motor del capitalismo. Ni siquiera ha dicho por, por, por un análisis crítico. Si estuviera el manual del capitalismo, este sería como la, la hueá número uno. La ambición, no se pone ambición, pero ¿qué otra, qué otra palabra bonita para ambición es la codicia? No, no. Pero claro, ser ambicioso o querer más, ¿cachai? Eh, y, y, y, y la competencia como la manera de, pum, de subirnos, ese es el motor, por eso nos levantamos, por eso queremos ser mejores. Yo quiero ver la mejor bebida porque mi competencia es una bebida buena, pero yo quiero una mejor, porque quiero ganar más plata. Ese es el motor de la, del capitalismo. Sabes es como el este cajón. Pero eso te lo dicen para como que si fuera toda la pirámide, pero en realidad es la pirámide de arriba. ¿verdad? Porque el motor para las personas de abajo no es, no es la ambición. El motor para la persona de abajo es que si no trabajas, bueno, te, te cubre la soga al cuello. Estamos todos con la soga al cuello, por eso tenemos que seguir trabajando. ¿sí? Ese es el motor del capitalismo. Ese, esa, esa teoría de abajo, esa, esa sí es de izquierda. Esa, esa, esa, bueno, esa es como una crítica marxista. No, no, no, no. Pero la crítica no, que te decía no, de arriba... No, era, no porque no. yo, por ejemplo, yo, por ejemplo... Me, igual me, yo no sé mucho de comprar ideologías, pero me considero más, más cercanito a los libertarios. Igual o sea, estoy como a la izquierda a los libertarios. A la izquierda, a la izquierda de los de derecha, más cercanos a los libertarios. Pero igual me molesta un poco la web o sea, Igual me molesta un poco esa weá de, de, de todo el cobrar. ¿Cachai? como que claro. es, igual es como que ahogo, ahoga un poco, ¿cachai? Porque igual uno igual necesita un respiro, pues bueno Sí, porque a, a todos les va mal, a la gente con plata también les va mal, sí. por ejemplo yo en el mundo, eh, todos quiebran, todos han Yo igual me he pegado rebalones y igual me he quedado pato, sí. pero la gracia es ¿cachai? que tú igual tenías una mentalidad en que, y como que ya cachai cómo tenís que hacerlo, volví a subir de nuevo, o volví a lo claro. donde estabas o sea, caíste no, y te puedes. Pero yo entiendo tu bolada sí, yo entiendo tu que por ejemplo hay gente que por ejemplo, claro, si yo entiendo esa hueá, porque caché que dijo que no esa porque es un proyecto, es un proyecto de vida distinto, es como por ejemplo, no sé, algún familiar que trabaja y no le interesa ninguna weá de andar teniendo. Pero si no trabaja, queda corta para pagar las weas, pues. Y por eso tenemos que todos trabajar. Y por eso tenemos que trabajar en este Sí, pues. No, sí, cachos no sé, Dale. Eso Oye, ya sería el... el, el, el, el te, ahí terminó el corte, eso fue perro, fue eso fue el perro Perro rarioso. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora Oye, ahora La ahora sí, ahora Labor Day la Trabaja, la, trabaja Thanos, creo que es Thanos, con eh, la mina de... no me sé lo nombra eh, El actor de Thanos loca, con... Con otra película de referencia, para cazar a la loca eh, Titanic, la mina de Titanic Ah, la... La, la, la Weasley Ya, ¿por qué me llegó a esa película? Porque en un... y casi... podría decir casino, pero no me llegó casino porque era un loco que no lo querían. Quizás en ese momento yo tuve un quiebre amoroso muy fuerte. Muy fuerte y que me dejó llorando como seis meses. Dos veces. El 2007 y el 2014. Entonces, eh, y lo que pasa es que esa película me, quizás como la fantasía que tenía más que, más de mía, más que fuera verdad tenía que ver que eh, la película se trata de una galla ¿cachai que tiene una depresión tremenda? ¿cachai? tiene un creo que un hijo una hija y eh, vivían así como vivían más ¿cachai? como que decían lo, lo esto y llega un día, un día estaban como están comprando en un en un, en una tienda ¿cachai? y un delincuente que se estaba fugando se va con ellos y se va a la casa y él toma él, él toma el él toma el rol como de como de el hombre de la familia, pero él estaba en fuga. ¿sí? Entonces, ¿cuál es el, el rollo que yo que me pasó y que como que yo proyecté por ejemplo lo que me había pasado un poco o la situación o la relación o la persona con la que había estado con esa película? Entonces que estaba muy desmerecida, ¿cachai? Y en realidad eh, buscaba o sentía que buscaba como eso, ¿cachai? ¿sí? ¿Cachai? Como que, que en el fondo, que, que de repente uno cuando está medio, o algunos periodos de la vida, ¿cachai? De repente uno busca, por ejemplo, una persona, ¿cachai? Como que estabilizarse o, o que, te, que te complemente en, en la etapa que tú vives. Pero ese lado fue muy penca, eh, sentimentalmente. Entonces, eh, porque de repente uno, se, como le dicen los mecánicos del amor, trata de reparar cosas o personas que en realidad no, uno no tiene por qué andar reparando nada. Poco. Cada uno se repara como... O pues, claro. uno puede ir reparando. Claro. O tú pensás que tiene nadie... algo, pero no, no tiene no nada de, de, de malo. Sí, no, lo que pasa sí, es que de repente nadie te preguntó. Y claro. la persona ya estaba clara. Y claro, le molesta tu comentario. Eh, Exactamente Entonces, así. yo recuerdo haber sido muy pesado en esa, en esa vez, ¿sabes? Porque también eh, eh, la persona estaba viendo un proceso, estaba en un proceso, ¿cachai? Pero igual, de mi punto de vista, como yo me imaginaba la situación, la veía como muy. eh desmerecida. Y me caló justo con esa película. De hecho, yo mucho con esa película. <risa> y digo, sí. Oye, pero Entonces, ¿es una película romántica? ¿O eh, un poquito más? ¿Un poquito.? No sé si es tan romántica porque yo sé, puede ser como romántica de drama, porque finalmente la gaya se va con el loco, escapan los ya. tres. ¿Cachai? Así domina la, la, la película. Whistler, la gay Whistler, es en la, en la de Titanic ella Sí, es, ella, es, ella es tremenda, ella es tremenda, muy buena. Sí, pues. No, ella era una mujer con depresión, pues, ¿cachai? Después, ella estaba como despojada de son como estas típicas, no sé, po, eh, personas que están así como un lastre, ¿cachai? Ah, claro, Entonces, claro. sí, pues. Ahí también yo me acuerdo que me... me pero ya más rollo de uno. Hasta vi Casino también que me identificó en esa misma época y tenía que ver como que el loco como que sentía como que no te querían. Entonces, claro eh, igual igual... Bueno, se me a me... algo pero la, la historia de Robert De Niro con Charlie Stone era... Claro, porque Charlie Stone me rompió el aire. Era una loca, una, una loca que este loco jamás pudo controlar y que por eso se enamoró de ella. Claro, porque a mí luego, me, me pasaba todo. Todo, todo, todo. claro a mí a mí me claro, a mí me caló por ese lado de la película ¿Cachai? porque me sentí como que los personajes me podían identificar según lo que yo percibía de la claro. situación más que fuera realidad, no sé ¿cachai? entonces pero esas dos películas en realidad pero más más esa que que es como yo, yo siento que realmente pues, <ríe> si, si llega un comentario malo ella es <ríe> no creo que me tiene bloqueado dale, dale, pero dale, dale. Pero sí, que fue una ruptura fuerte porque fue una persona muy importante en su minuto. Okay. Para mí. Y que estuvo en dos partes. Este fue como parte 1 y parte 2. Entonces, claro. eh, ese, ese es como el rollo. No, sí, que la primera parte fue Chartier y la segunda fue como... un como reparar la primera y yo la cago <risa> pero el rollo de la película me caló porque percibía eso ¿cachai? como que lo, quizás yo veía que las cosas eran así quizás ni siquiera eran así pero yo lo percibía vale, eh, a, que era una nada, persona que igual necesitaba decirlo, no, sorry, sí sorry, pues sorry. yo es que me, me veo por dos formas que veo a una persona como esa actriz ¿cachai? como ese personaje y también yo me sentía como el loco de casino entonces porque hay, de repente uno, uno se empareja con personas De repente las personas tienen su proceso Interno ¿sí? y, y a veces No, no, no les gusta que le recalquen La cual que ya saben claro. entonces, Por ejemplo si hay gente que de repente No sé pues ya 30, 25 No están haciendo mucho Y, y tú le dices oye pero Entonces pero si ya yo estoy en eso Déjame mis tiempos Además que tocó justo que en esa época también Mucha gente a la persona le decían eso Y la persona ya estaba en el en el camino, ahí ¿sí? Como de realizarse, ¿cachai? ¿sí? Como supuestamente avanzar por... Como, como todo el mundo te dice que quiero estudiar y... <ríe> sí, sí, sí. O sea, Estudiar igual sirve, sí, pero, pero avanzar. Igual, igual, tiene, igual tiene que ver con el ego, de repente que uno va con así como, ah, esta, esta persona tiene estos problemas, yo soy, seré el encargado de solucionar... O voy a ayudar no, a esos problemas. No, no, no nada no, no. Pero para la otra persona esos, esos problemas que tú decís, no son problemas no si la persona ya sabía, no. lo que pasa es que no, sé. no, no, no, no, lo no, no, yo, no, o sea, yo no, digo, no, no, me no, lo que yo sé. no, no, no, no, no, no, sé, no, que te, te no, no, y que claro, porque después caché que es un error, porque es un caché No, que es que yo... es, bastante, es bastante probable que, le tengan, que lo tengan que reparar a uno. Que eh, claro, en ella... ese momento yo tenía harto que repararme. Pero yo okay. no, no lo tenía, no tenía por ego, yo, no era por ego, era porque yo igual meto la cuchara. yo si siento que alguien la puedo ayudar, igual le digo. Dale, dale. Aunque pero, no me pregunten. Pero, pero de las no, no, pero una eso que, Es que esto es, esto es lo que te es que a decir. A lo, mejor no, a lo mejor no es por ego, ¿eh? no puede ser por otras cosas. Pero ayudar a una persona cuando nadie te preguntó es una de las grandes lecciones que yo he tenido en mi vida. ¿sabes? Claro, tú pensás que estáis ayudando y de repente no. Y a veces ayudáis, hay muchas veces que ayudáis solamente escuchando. Esta es otra. Esta otra la, la gente no te, no te, oh. no te cuenta sus problemas para que tú los soluciones. Te dice tus problemas pa para que los... Sí, Para que te pasen... Vanidad, o que traes Sí, no, yo tenía ese rollo de... No, no era tanto de, de ego, sino era como de... Pero en realidad, yo cuando di la opinión, ya la persona sabía. O sea, sabía lo que tenía que hacer, estaba en eso, ¿cachai? Entonces, básicamente, la opinión venía como a, a molestar un poco. No sé, yo no la hago con esa intención de ego. Yo la hago como que, de repente, con el tiempo igual me hago aguja. Igual soy como aguja para cachar la pues. Entonces, pero... Pero realmente nadie te pregunta y tenés que quedarte callado. <risa> sí. Bueno, no sí, bueno. que... sí, pues entonces como que mejor no quedarse callado. Pero eh, la sentiment... sentimentalmente me pasó de que... Lo que pasa es que estaba muy enganchado a esa chica en su momento. Y, y esa película me caló hondo por lo que yo percibía. Claro. Sí, Quizás a lo mejor me podía equivocar, pero... Pero fue eso. Y, y lo que yo veía también de esa persona. ¿Cachai? Como que. que sí. Porque tampoco tenía apoyo. ¿cachai? Y era una persona que igual estaba sola. ¿Cachai? Y tenía una hija y toda la weá. Entonces, como que tampoco. Era como que costaba. Igual ah. cuesta. ¿cachai? Cuesta el asunto. Pero eso, pues no. Claro. Eso, por claro. eso me caló en ese minuto esa. esa... Y también. también eh, bueno, esa relación no, no terminó bien porque. <risa> no, a detalles pero. Pero no lo bajaré ahí ¿qué? nomás, no, no va a dejar ahí nomás. <risa> no, lo a ahí. Oye, Pero el tema con la película era eso, que me que una película, que son películas que te llegan en minutos como que ¡pa! Quizás ni siquiera la película, a cualquier otra persona ni siquiera le llegue, weón. Se la va a ver a y vuelta, weón. A eso me refería, a eso me refería con que no necesariamente son grandes películas. ¿no? Sí, pues. son, son películas que te llegan, Garfield, porque la viste no sé, ese día justo me te dijo un mensaje, Julián, ¿te cambió una eh, puede ser... Voy para que agarrar un gato. Claro, te voy la Voy a la Dale tú. Voy a agarrar, que ya dijiste dos películas, también yo tenía una que era dos películas, por otras razones, pero voy a agarrar esto para pa sumar. Eh, Amores Perro y Ciudad de Dios. ¿Ya? Yo quería decir una de las dos. ¿Cuál es que la de conexión de esas dos películas? <ríe> Quiero no saber. me voy a sentar a escucharte. Que son latinoamericanas, las dos. Las ¿Ya? dos. Las dos son grandes películas que salieron más o menos seguiditas en su tiempo. ¿Ya? ¿Sí? Y son las dos, no sé, en este momento a lo mejor estoy exagerando, ¿eh? pero, pero son las dos únicas películas que no solo son buenas películas y no solo como que son buenas películas mexicanas y brasileñas, sino que son películas que aportaron al cine mundial. ¿Cachai? Sí. Por primera vez, por primera sí. vez el cine sí. latinoamericano no solo hacía una película sí. que uno decía, oye, era buena, sino que la película y que después hubo películas en Rusia que hacían que, que se fueron influenciadas por amores perros por la manera cronológica como te contaba la cuestión o mm. por Ciudad de Dios por, la, por el formato de producción hollywoodense real que tenía que entonces de hecho hay eh, otra película eh, que es muy parecida a Ciudad de Dios brasileña, no me acuerdo de, cuál era la de la cárcel eh, pero cómo se llama Ciudad de Dios, Ciudad de Ángeles, una weá, era una weá con, era la, era la, weá la, weá con la, la iglesia mar. Era con no, no, era no, Dios No, no. no ah, si sí, era yeah, parecido. No, no, no, claro, dale, dale, el vale. carandiru Carandirú. ¿Eh? era lo que decía yo. ¿no? Sí, eso. Sí, es sí, claro la película más cara en Brasil. Hasta, hasta donde, lo yo, donde yo sé. El rollo es que. La, la, ¿por, qué me, ¿Por qué me marcaron? Porque salieron en una época donde yo estaba estudiando cine. ¿Cachai? Entonces. Además, además de ser una locura cinéfila que era muy bien y muy linda, apreciada. Bueno, ¡Qué maravilloso! Era una forma de decirte también que, mira, en Latinoamérica no solo te puede, podemos hacer este cine así como así como cine bueno o cine más bueno para ser chileno. No, no, no, no. no. Te puedes hacer cine, weón, bacán, maravilloso, hermoso y, y, y, y ponerlo así como, weón, miren, miren, en mundo, weón, Spielberg, Spielberg, mira esta película. Weón, y, y, y toma dos partes de esta película y hazla en tu propia película. O es sea, como que es un aporte al cine mundial. O sea, a lo mejor por eso sí. suena, como, suena como a lo mejor muy. muy no, me eh, te caches, te, enterado, te caló, pero te cacho, te caló pero laboralmente. Te sí, caló laboralmente. Sí, absolutamente, absolutamente. Porque no, se, puede realidad, hacer, se, se, hacer, se puede hacer, se puede, se puede hacer. Se puede, claro. Además, que claro, eran los primeros. México, México lleva 10 años sacando entre directores y películas puro Oscar. Cepo. De hecho hubieron, hubieron como cuatro años, cinco años, que lo, la ganaron mexicanos. Yo, cuando te y, dije, pero cuando hablamos, con muerte, pero, con cuando te, cuando yo te hablé, por ejemplo, de las películas que Chile se basaba, Meta, tirando películas de Pinocho, con toda esa wea, ah, era por eso, pero no me acordaba bien, ahora que te hablaste de esas películas, sí, porque yo había visto cine argentino, cine mexicano, harto, de hecho hasta tenían hasta como thriller, yo me sí, acuerdo no, la última no, no, película que... La última película que vi eh, fue un weón que, tu, que tuvo un rollo con, con la iglesia, que la mamá era como muy metida en la iglesia, el loco castigaba a mujeres y las mataba. Yeah. No recuerdo no, no sé cómo estaba la película. Pero eso, y brasileñas también, pues estaba Garandirú, Ciudad de Dios, yo me acuerdo, yo Ciudad de Dios la vi porque había mucha gente que era de esa película. Yeah. <laughs> y la última película argentina que vi fue la de Ojos bien cerrados. Que no ah, me gustó no, mucho el ritmo, pero el final es de puta, weón. Es de puta, sí. Muy bueno el final. ¿Y qué, Yo a eso me, me refería. A eso me refería. Ojo bien cerrado tiene un plano secuencia que es increíble y que parte afuera del estadio. Afuera del oh, estadio. Sí. Papel, se acerca, se acerca estadio de, la, de River parece, ¿o no? O de la bombonera. Que, que, que, jugar Racing. No sé si era de River o no. Ahí me, me, ah, no, puede, no, no. Se acercaba, se acercaba, se acercaba y se acercaba hasta el primer plano del loco. Después el loco acompañaba, la cámara acompañaba al loco dentro del estadio. Después pillaban al weón y la cámara acompañaba de esta persecución. Y ¿Qué? después la cámara se metía por debajo de, de los camarines, persiguiendo a este weón. Y terminaba sí. así en medio del estadio con todos los weones viendo este weón. Es un plano, secuencia maravilloso. Desde la concepción, sí. desde el weón que se le ocurrió hasta la planificación, cómo salió. Entonces, claro, también hay, hay, hay un punto, porque también es un plano donde, donde como que dais escuela. Y no solo copiáis otras weas y, y, y salen parecidas, sino que, bueno, estáis enseñándole al mundo bueno, otra, una forma de hacer cine. Y eso, puta, es muy rescatable. Y claro, por eso me marcaron tanto, porque me pillaron justo en mi época donde yo estaba haciendo cortometraje y la bola. Y, y si bien ya tenía un romance con el cine muy bacán que me había llevado a estudiar la wea, ya con esa película era como así: ¡Mira la wea hermosa, aquí puede poner este Y después también desarrolló testantes, testantes testante, testante, sin dinero y sin hacer ni una película. Pero, este es otra historia, de, para otra película. Yo te iba a proponer hacer un. un. un. usar el personaje de Rotten. Hacer un. Ah. como. No, si, esa wea, si te decirte escribir. Dije, pero este weón manda la chucha si no te escribí ni ¿no, nada wea. Que se tenemos que corto. hacer cuando nos juntemos ahí, lo que te decía, el personaje Rotten Roten funciona, funciona más así. Cuando un corto, hacer un corto, corto, un corto y subirlo, hacer un un corto así como. Entrevistar a Roten, sí, hacer como una entrevista a Roten y como que haya matado a alguien. Se me olvidó la idea, pero era por ahí la weá. Sí, o se sea, sí, era una weá, un corto, un corto, un... de hecho está mismo así, cachao juntos, entonces anótese ah, que tengo, tengo unos sillones allá que podríamos usar la ambientación Me tenés que decir cuando veía al local y le dije los los ya. Sí, está bueno, está bueno Y eso, así que... Esto, eh... Ah, no, voy, voy a hablar de... de... La siguiente sí, película, ¿no? Sí, pero voy a hablar de una serie. Se me olvidó la película, pero voy a hablar de una serie. Que yo ya la comenté. Espera, espera, espera. Ah, pero no. es una serie que te marcó, que te marcó. Eh, no, no me ¿Puera? marcó la... No, me marcó... Eh... No, pero espera. espera sí, no, espera. Me, me dijo, dime. ¿Puera? ¿Puera? Quiero, saber? quiero saber para tenerlo claro. ¿Estáis hablando de la serie así como un extra? ¿O la estáis hablando de la serie como... Como la, la tercera película, que no, que no es película, pero serie. Como la tercera película que te marcó. Mira, iba a hablar de notebook, pero me llegó más eh, notebook Correcto. de una película de romance, romance. No, notebook, de eh, not libro de notebook. ¿En serio? Porque yo, este, ya, bueno, yo la, la encuentro menos faico Esta película. La, la, la, la, pa, pa, pa, no a mí me gustó hablar, porque, pero, pero, pero para hablar así como para discutir. Y te voy a tirar, y te, te decir, voy a tirar otra que me gustó mucho, me gustó claro. mucho, yo yo antes era muy romántico. Eh, hay una película que se llama Antes del atardecer. Y después está la Antes ah, del anochecer. Sí, Estas son maravillosas. Bueno. La, son maravillosas. Voy, voy a contextualizar y me voy a beber una cerveza de Hennig, nuestro auspiciador. Geneger. Ah, y Cristal. Y yo, y yo con Cristal. Perdón. Ya. A ver, cuando... Ya que, digamos, ya, que ya me... Ya que tiré tres, weón sí, sí, A sí. ver, eh, sí. Antes del anochecer yo me acuerdo que la vi. Es una película... Es una película que se la hablan todo el rato. O sea, Puro o sea si tú esperás eso, no hay ni una buena Pero a la gente, a mí me llegó porque a mí una de las cosas cuando me gustaba, cuando andaba así como en esos periodos de buscar mujeres, y tener una relación y todo eso, me gustaba mucho la conversa, en la conversación, ese, ese dicho, esa como adrenalina, cuando, y sobre todo cuando te gusta toda claro. o sea, esa como sensación bacán, caché, cuando estás hablando con alguien que te gusta y, y se da una conversación realmente que te interesa conversar, caché, no como, hagamos la ah. rápida para ir a acostar, ¿no? no. Entonces, esa película son dos locos que se conocen y hablan así, más que la puta. El, y, hablan, sí. y, y eso es lo bacán de esa película, que es como que te evoca esa parte bacán, caché, de una, de cuando tú conocí a alguien y, y todo lo que te, te, te hace sentir eso. Más que la misma persona es como ir conociendo gente, o sea, conocer gente, la emoción, la, el amor que te gusta, los nervios, la adrenalina. Que mucha gente lo va a dar alcohol, yo no lo recomiendo. <ríe> yo sí lo recomiendo, carecidamente, carecidamente. No, Pero, yo voy a No, sí, lo que pasa es que yo por <ríe> No, no, no, no, no, no. en un periodo cuando en un cuando yo yo un periodo, un periodo cuando en mi, en mi cúspide así cuando me iba muy bien no digo que era un no, no pero para mí para un Wong como yo no era como un Wong vacante pero me en mi cuña, un Vicuña un como yo quería todo superior a yeah. su época Lo que, pasa es que yo no tomaba cuando salía con alguien nunca me curé nunca yeah. Y yo hacía toda una actuación, pues entraban personajes, entonces buscaba así los locos buenos que eran como muy seguros y imitaba los gestos. Entonces era así como así tranquilo, la que No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Era tratar de algo que no tenía que era la seguridad, transmitir tratar un poco seguridad, que eso se da la tranquilidad. No ser ansioso, no no Como Benjamín Cuña. Mm, yo me impiden ser a ti, no un ¿Sí? Benjamín muy <risa> Sí, que Benjamín muy es como el, el, el doctor galán por experiencia a, a mí no me gusta ese guano porque siento que su... su ¿Sabes qué? A, a, a mí no me... No, me ¿Sabes ejemplo, no, ¿sabes qué no me gusta? Es que yo siento que su, su, ya su calentura ya provoca daño. Y a mí esa guana no me gusta. Porque se ha no separado no dos veces y ha dejado hijos. Entonces... Claro. esa hueá ah, no me gusta. Ya, no, sí, está no, pero claro, sí, es que no, también no. hay un chiste mucho de que el hueón es muy caliente y toda la hueá. Pero claro, como, como yo lo veo y me duermo, porque me da mucho sueño el hueón, habla y me da sueño. No, y, claro, pero... no entiendo a no, a, no, a no encontrarlo nada sexual en ningún aspecto. No, no, no, claro, hay una... Entiendo que el chiste a ver, a es como la... que se culera todo. No, a mí no me gusta esa hueá. No, o sea, yo... Puta, mi periodo, no, no sé, igual pasa un periodo medio medio marico, pero no, ese o bueno ejemplo de nada. No podéis tener hijos después. Tiene cuatro ah, hijos claro. en Argentina, después a Europa, bueno, ¿y qué, qué onda ese weón? Claro, no, no, no yo, yo Mira, yo yo lo no encuentro penca aburrido y todo, pero no lo voy a entrar a jugar en esas cosas. Yo, para mí estos son cagüines cagüeno completo que no tiene que solucionar él. ¿no? no, yo te lo digo, yo no, a mí no, no, no me no, no, no me no me inspira ese weón Lo que lo que me molesta es que tú tan no, no, actúa bien, que sí actúa bien. La verdad es que la interpretación que él tiene es muy aburrida, de todos los personajes. Entonces, todo... Hay una película, hay una película que se llama El Pianista, o no, no es el Pianista, pero es como... Es, sí, sí, sí fuga. De fuga, fuga. Una mierda. A mí me encantó esa película. No. Un riquento. El feminito me dijo la misma wea, me dijo, ese coche tu pálida, y el ¿Cómo le decía? El, el no sé cuánto le tenía que era una apología. Sí, pues yo decía, pues, ay, me gusta, güey. Sí. igual pero... no es que usted va a calar, pero. Claro. No, pero está bien. Yo yeah. me puedo burlar de las películas, pero si a uno le gusta, no, no, nunca te voy a decir, ah, no sabes de cine, ah, ok, güey. No, nunca, nunca, nunca había escogido eso. Siempre respeto toda la bola. Pero sí, pero... Sí, wea. a, voy a hablar técnicamente o, o de lo que es bueno o lo, bueno, lo malo que le puedo sí, igual es que... como igual es subjetivo bueno pasando okay. eh, pasando esa película la, eh, notebook ¿cachai? Eh, también oh, tiene dale, que ver con notebook dale, dale. notebook eh... Sí, es que yo me acuerdo que estaban eh, era como otra relación yo tuve tres relaciones importantes hasta que estoy con la con la actual que es como la que y... ya con aquí me quedo ya. y noto que y noto que cada relación tiene una película ahí que la la mencionáis. Sí, yo creo que la última perversión es como un drama policial. <ríe> la este la última como... película de Jurassic Park. ¡Oh, conchetumac, <ríe> qué! Tengo Hellraiser. Pollito en fuga, güey. ¡Qué puta la wea! ¿Dónde está el policía? Una no, wea, sube. Una wea, eh... es una mezcla de una mezcla. No, yo divertido. diría que. Yo sí. Sí, si fuera por... sí, claro sí, sí. claro, no, igual pelea. tiene un poco de multiverso, así como irse para atrás para adelante y después termina en algo policial es un detalle con mucho amor termina bien, termina bien termina bien. un bonito final no sé, no sé pero. No, a ¿sí a ver, me me uno, uno habla del final así como si el final fuera hoy día. ¿sí? no, sí, uno, sí, uno sí siempre igual, que no. dar un final a las cosas y, y, y, y como no termina al final siempre le, lo dice uno ahí, acá, acá termina, acá también. Sí, no, pero igual estalla, talla verdad no. no, esa película me gustó mucho porque también estaba con una persona que, que le gustaba mucho el cine, muy cine italiano. Ah, <ríe> y eh, le recordó el cine ya. No, pero Stop. Stop. consumía mucha cultura con ella. Como mucho libro mucha película mucho y, y era pasar de la acidez de una relación a como algo más arriba más potente más bacán más más esto ya pues está como que ya alcanzó y ya después llegó a lo, a lo nacional no tú no tiene que ver con eso un poco pero no no no identifica nada tiene que ver como las ganas querer a alguien entonces como lo que te preocupe y todo Bueno, tengo que decir algo de notebook y no es muy bonito igual, pues, pero pero no, tampoco me gustaría así como es como cuando uno dice algo malo de un, ¿eh? cuando alguien te dice ay escucha esta canción canciones hermosa y uno dice ay que la canción culia, uno sabe, no solo está diciendo ah, que sea la canción culia, sino que como que se está cagando un poco en la emoción de la otra persona, que es algo muy que es algo muy respetable, ¿cachai? Pero también por otro lado uno tiene que decir ¿no? Es que Notebook, Notebook para mí es como muy psycho, es como... ¿Pero por qué psycho? Porque como empieza a mí, ya, pero por ejemplo, bueno, part partamos porque los weones no paran, no, no están hechos el uno para otro. Es que no están hechos hecho para el uno para el otro. eh, ¿O uno quién? ¿Tú mira proletariado, ¿Vamos a sacar el no. proletariado de nuevo? ¿Por qué la loca no, era bueno, de Villa Plata y el hueón no? ¿Era un obrero de la construcción? No. <risa> según ellos mismos, porque no había puto minuto en la película donde los hueones no estuvieran reclamando y gritando como hueones. ¿Cachai? Es que esa hueón... Ah, me sí, eran buenos pelea. para pelear, sí. Sí, eran buenos era para pelear. todo el día peleando. Entonces, ¿cómo? Incluso es que te vi. Incluso aunque que te vi, El llevar una, una vida de, con un hueón peleando todos los días no es sano para ti. Ni para Se llama se llaman complementos y... Si sí, sí, los, los psicólogos le dicen Los complementos imperfectos Y le dice también relación tóxica ah, es, es una representación Yo creo que es <risas> una representación tóxica ¿Cuándo se sabe de una relación tóxica? Cuando tú te llevas bien con tu pareja Y toda la buena, pero todos los amigos A tu alrededor no pueden estar contigo ¿Por qué? Porque son qué raro eso una, una pareja de mierda ¿No, ¿Nunca te ha pasado una, de tener un grupo de amigos Y que hay una pareja Y que los jóvenes Lean todo el día. Primero, nunca que... he tenido amigos. desde el colegio, sí. Desde el colegio hasta como mucho tiempo no, ah. nunca he tenido amigos hombres, mujeres, ya, ya, sí. Ya nunca. veo, que nunca nunca por qué te, nunca, gustaba... nunca... Nunca... Porque te ¿Por, qué, por la soledad, por la soledad que interpretaba. <ríe> Olfateo una burla, pero no la puedo decir. Vale, vale. No, yo eh, no sí, yo, te, yo tengo dos amigas mujeres, mejores amigas. No son hombres. Y no es que pensar, lo pasa pensar, es que lo. que pasa es que la, lo, el, mi relación con los hombres en, en ese periodo no, no me interesaba mucho porque auto y bueno, así como, no, no, no era algo que me llama la atención. O sea, igual es un cómic del hombre, es misma. Eh, por ejemplo, Porque yo cuando. Sí, sí, pero lo que pasa es que yo tuve cosas más afines con el feminista contigo. Pues cuando juntábamos los carretes, ¿cachai? teníamos sí, más bueno. afinidades en cosas, cachai Yo era feminista que conversaba caleta, sea, hablamos arte, todo esto. Y ahí y, y eran, era bol... yo igual venía de un bolón medio así como de salir y la weá, y como que había que comer semina, la weá, pero era una weá que yo venía saliendo de eso. De, de hecho siento que hay mucha inseguridad en esa weá también, yo lo miro hacia atrás y es como estarse como validando o validándose frente a los demás, igual hay como cierto cierto, ah. cierto como inseguridad, okay. ahora si uno quiere, cachai, tener bicho, ya está bien, pero... Tu rollo. Verdad, bueno, porque también la pasáis bien en el proceso de inseguridad. Bro, también, ah, ¿no? pero es que esa batida a toca porque... Pero que tampoco quiero quedar porque tampoco lo fui. Pero eh, es, es bacán vivir el proceso porque yo creo que toda la gente lo vive. Todos todo, todo los hombres y mujeres también tienen su periodo de salir, de gusta de trabajo. Pero también ese periodo, eh, lo que, por eso yo te explicaba que el otro día, tú a la half man hay que hacer una comparación con Boyac Boyac ya, eh. Porque el loco... Porque sí, porque sabes lo que pasa es que, por ejemplo, cuando estáis muy pegado en eso, igual te empieza a generar un vacío y eso es cuando te hace el clic que tenés que cambiar. Claro. Por ejemplo, mi transición, ¿cachai? Eh, no, notebook tiene que ver más que nada por una weá como del amor, igual que, que, la otra, que la otra película, ¿cachai? No, no, no, yo no vi, yo no, no he tenido parejas tóxicas, para nada. Yo, wow. De hecho, yo soy el tóxico. <risa> <risa> <risa> <risa> <¿Cachai? risa> muy que bueno me lo es, reconozca. Salieron muchos me gusta acá, ¿quién están? <risa> ex corazones parece. Esta. Oye. No, sí, tampoco tengo tantas, pero tres ah. relaciones importante o que me marcó el último tiempo. Bastante bueno Eso, te toca. Claro. No, lo que yo iba a decir, igual, voy a decir algo no, no, pero es que también eh, la manera como se presentan, igual es taico, que está ahí. Es como, viste que el loco no es como, ay, te voy a conquistar, sino que como que se para arriba de una. Rueda la fortuna, y le dice, sale conmigo o me suicido. ¡Pum! ¿cachai? Tóxica, bandera roja, al tiro, no le, no le haces. ¿Qué bandera roja? esa psicólogo de ¿De <se� Tom Ten> internet? Sí, psicólogo de Instagram. Sí, pero no, no. ¿Y qué pasa al peleando? De verdad, insisto. Tiene escenas muy pasionales, y de repente, por eso es claro, por eso de repente se confunde un poquito con el cine italiano. De la amor y el porque más encima el beso culeado. Es, eso puede ser. Tiene, tiene escena icónica. El beso muy icónico. Tiene, tiene que ver con un periodo. se pegar, pero de repente se pega un beso culeado, en la lluvia, Pero y, me gustó sea, más que la película que tener una la... Mi relación no era así. Pero era, yo, va como en la época. Que me gustó yo, mucho. Es el rollo. Me gustó mucho en esa época. Vale. Okay. Yo pero mi, no... mi, no. mi consejo se psicológico? Sería... A gustar, como el notebook, un poquito notebook No, no, no, que, pero empecemos a ver un poquito el amor, porque creo, me, me da la impresión de que el Notebook como que romantiza el amor de una manera no muy afortunada, o sea, como que valida estas relaciones culiadas de que, porque hay una parte, hay una parte donde queda al final, creo que antes, justo antes del beso, donde la loca le dice, pero por qué vamos a estar juntos, weón, si nos peleamos todo el día, y el cual le dice, sí, weón, tú me amás y yo te amo. Nos llevamos como juros peleamos todo el día, somos unos hijos de puta cara, pero lo vamos a superar. y Pero se nota que no lo van a superar nunca, que ¿sí? es bolones, pelear. Se supera, ¿Tú? se supera. No, pero no ya lo superan, no, no, lo superan justo en la parte donde empieza una película de fantasía, ¿sí? porque terminan ellos, en la vida real, ellos no hubieran terminado juntos. Ellos en la vida real hubiera terminado separados, con toda la familia En la vida real, él hubiera él, terminado hubiera una, una orden de alejamiento. No, hubiera terminado una en una orden de alejamiento. En la vida real, él lo hubiera matado a la ropa. <risa> O lo hubiera terminado pegando, o lo hubiera terminado así. Con una orden de alejamiento por un pololo. Ya, pero, la, o lo hubiera terminado contexto... matando al pololo o, o algo, ¿cachai? Porque, pero eh, con, estamos hablando de contexto que... Ya, pero el contexto de ella es que la mamá los aleja. Es una wea, igual, muy antigua. ¿Cachai? Claro, y como igual que, claro, hay un bolón. Pero independiente de es, pero independiente eso, ellos, como pareja no funcionaban. No funcionaban. ¿Cómo no se dan cuenta, cachai? De que se levantaban peleando, hablaban peleando. Y la única manera que, cuando se llevaban bien, eran cuando de repente, weón, culeaban bien y tipo. Pues, da... No, pero es... el sexo no mantiene la relación ni cagando, Yo no lo comparto ellos. Yo, yo creo que hay gente no. que confunde la bola. Y confunde la De más, que, de más de que, de que la que confunde Pero, que pero que el, el futuro, sexo no, no mantiene una razón. Que... Y yo creo que un par de meses, este, un añito, una voz así. Además que también sí. no, olvid no, olvidemos, no olvidemos que el sexo no es solo sexo. Cubre ahí ¿sí? con alguien y de, de inmediato, bueno, con todo y no siempre. Pero hay una unión un poquito más... Cachai, hay, hay, siempre siempre hay una volada un, emocional un poquito más fuerte cachai. a no ser que curios de una puta eh, que no, un pero peor, es que una puta no te... pero pero siempre siempre que diste, siempre hay una cosita emocional que nada es que de repente o, hay relaciones que son más químicas más química, más química por lo menos que más otra cosa yo no tenés que no tiene sexo, Digo, hay razón una... de repente tenías como más química más química en ese ámbito pero quizás la relación no funciona mucho son las cortas, de hecho Cuando te pasa eso es como que... Te toca a ti ahora La puta, yo voy a decir otra Que tiene que ver un poquito con una historia de YouTube que también tiene que ver con el fin y todo Pero yo era así, claro, También, la, la mencioné antes, pero la, la voy a mencionar Te <risa> spoileaste <Después> solo <risa> Sí, yo era así, porque la película salió en 1993, ¿ya? ¿Ya? Yo tenía no, 12, 13 años. no, no Di no, la verdad, Rosa, tenéis 20 años. Tenía 25 años. No, porque no estaba no alcanzaba, o alcanzaba. Bueno, pero el rollo es que estaba a los 14 años y yo no podía, no podía ver la película. ¿Me no estáis weando? ¿Y yo no sé a ver el cine, weón. Bueno. No. Ah, la la no. el rollo, el rollo es, el rollo es. Que era esa época, esta época estaba el Gran Pana y había muchos cines. Uy, era el Gran, Gran Rex. Gran sí. Rex. Ese rotativo, era. rotativo. Sí, sí, sí, sí, sí. Ese la era, era, era, la época, era la época en donde cuando había una película taquillera, la pila se podía dar la vuelta tres veces en la sí. cuadra. Sí. Igual Entonces, era, era, era bacán la esa la weá. La era bacán. bacán. Entonces yo me preparé con un amigo para verla, porque era yo sin así, y estaba también en un bólogo, así como muy infantil. Ah, ya me acordé, no era para mayores de 14, era eh, que me, me colé en el cine, esa era la hora. ¿Ya? ¿Y entraste? En sí, pues porque hice la fila, estábamos con un amigo y dijimos, bueno, no vamos a hacer nunca, porque más encima las la, la películas eran en rotativas, entonces, ¿qué quiere decir eso? Sí, que se podían quedar, a ver, toda la tarde si querían ir las películas. Entonces daban una función, y cuando salía la película, no todo el mundo salía. No, pues te quedas. Entonces los que, los que estaban acá no entraban todos. Entonces finalmente se produjo una toletole -tole, y la produjo yo un poquito donde me metía y empezamos. Y bueno, unos pues, <risa> entrar y me metí con mi amigo a, a, a ver Jurassic Park. Que más encima sí, resultó ser un espectáculo muy hermoso y que también, yo no sé si con Jurassic Park dije, hoy voy a ver, voy a de cine oh, o... Bueno. Pero sí había una emoción que estaba muy ligada a a la película, a, a todo ese mundillo, ¿cachai? Entonces, sí, te ¿sí puedo decir que es como que me valcó un poquito en ese sentido. Y además que haberme pasado, haberme eh, hecho toda esa fila culiada, me quedé a ver dos veces la película, ¿cachai? Entonces, como que hay toda una historia detrás que la pasé muy bien por ver la weá, y que encima de la película resultó muy buena. Era buena, yo que Y yo quedé así como uh -huh. alucinado. Y lo, lo otro si bueno. ya una, un, un análisis científico, un análisis más, más cinéfilo de la hora, más técnico, es que con Jurassic Park, por lo menos para mí, ¿eh? el, lo, la, los efectos especiales llegaron a un tope, Julián. Y el tope es: estoy viendo la realidad, estoy, estoy viendo un dinosaurio. Porque, ¿A qué me, me explico? Lo que en la teología, sí. No, no, sí, no, sí. sí no, y claro. en, en, Mezclado entre computador Y mezclado con, sí. con animatron Y sí. que era maravillosos El bolón, este Este, este es mi volón Tú veías una película de dinosaurio de los años 30 Y después tú la veías en los años 60 Y los locos de los años 60 miraban para atrás y decían ¡Oh! ¡Mira qué, qué efecto tan que Eran una, una Eran una lagartija sí, ¿sí? Pero en el momento ¿En Era... Wey, o King Kong, exacto. En su momento era ¡guau, ¡Wow, ¡Qué bolón! Pero pasa el tiempo y los buenos miran para atrás y dicen ¡Ajá! Mira, era un gorila de plástico. ¡Ajá! Y se, y, y se delata el, el, el efecto. Es decir, eso con Jurassic Park ya después para adelante no pasó. Es decir, ha pasado 30 años y tú sigues Jurassic Park y sigue siendo un dinosaurio. Sí, veis, no, sí. Un dinosaurio. El efecto, El efecto especial llegó a un punto en que ya no puede ser más bacán. Podemos hacerlo más espectacular, con otros colores, más maravilloso la cuestión, pero ya es un dinosaurio aplastando a y comiéndose a Pero ahí yo, yo me fijé en ese tema que eh, Spielberg tenía un dilema porque probó tecnologías y la única que podía ser buena era la que la que usó. Claro. ¿cachai? Pero yo lo que me di cuenta es que entonces que la otra película, faltaba, los locos no invirtieron pues, para hacer no, una película pues, de calidad. Por eso es que envejecen mal las weas. Pues, bueno. Como tú decías, oh, quedaron, la guacuma. Quedaron eh, dinosaurios de yogur. Que tú sabes que no tienen... Ah, como sé. que son blanditos. Como que tú los lo, lo miráis. Los dinosaurios de ahora, no, no los de Jurassic Park bacán. Sino que lo, el resto de los dinosaurios son como una mezcla de computación mala no alcanzan no, no a agarrar. Yo entiendo que ahí sí. los efectos son malos, pero, pero no estoy hablando de, claro, no estoy hablando de general, estoy hablando de que ya en el punto que es la mejor que sin los efectos especiales cumplieron, llegaron al punto de ya ser reales y, y, que, y que en de lo mejor que sean para adelante, ya ah, estáis viendo realidad. Estáis viendo un dinosaurio comiendo este año. Sí. No, estáis viendo, no estáis viendo un mono de plástico... Y un dibujo animado. No, no, no, no. El, el, el efecto no se delata. ¿Estoy? Y eso, Jurassic Park, ahí se cumplió un culmine. De ahí para adelante los efectos especiales pueden ser eh, muy reales. Lo que pasa es que, claro, para ahora también ese culmine se, se corrompió un poquito cuando llegó el computador. Y todo ahora, todos esos efectos se hacen en computación. Y a veces cuajan y a veces no, no, no cuajan tanto. Yo me acuerdo que en ese tiempo vi las tortugas ninja, la de los años, no sé qué, años 90, ¿sí? De... sí. Sí, sí, sí. y yo no la he visto últimamente, las la primeras. Porque salió ve una versión ahora, medias como guati que tú. Sí, pues más pero, pero buena, o sea, igual comprada y pues. Está ahí? Y puta, a mí yo siento que la película por excelencia, así que no, que para la tecnología que usaron, de quedó buena es eh, volver al futuro, unidos. Sí. Aunque sea. ahora también te delata un poquito el, el, el recortado, recortado y esas cosas. El auto cuando, cuando sale, se recorta un poquito. Ah, pero ya, el, ya. El, no, el concepto de, no el... pero para comparación a la época, mucho mejor. Pues bueno. okay. yo, no, la, yo, y la, con la que yo financiaría mi, mi pues, series que más que me marcaron, me sentí identificado. Fue con Breaking Bad. Entonces, claro, yo la conté sí. antes. Sí, sí, porque yo me acuerdo que nosotros Cuando nos embarcamos con mi papá en el negocio Estábamos como, no sentimos igual Que en Breaking Bad, me dieron una weá que nos cachábamos Y fuimos aprendiendo en el camino ah. y, y con todas las peripecias Que pasamos, entonces Y esa relación de cuajo que tenía el loco ¿Cachai? Eh, por ejemplo, mi papá, una persona que no, no había Emprendido solo así En un negocio, igual igual lo pudo manejar Y todo día, eh, Con todos los problemas que tuvieron al comienzo ¿Cachai? Y una y así media trujas, cachai, muy muy de... que todavía algunos quedan por ahí dando vueltas eh, sí, pues bueno, sí, era... yo me siento muy identificado, por lo menos con la primera temporada con respecto a toda la peripecia, cachai, que pasaron es muy, o sea, es muy buena, abrigo que... o sea, no matamos a nadie, pero, pero era como como ir sorteando weás, cachai, en una wea que tú no cachai y estáis como aprendiendo y, y zancadillas y weás, sí, o a mí me identifica mucho esta serie culia Oye, yo lo que te iba a proponer es que como quedan como dos o tres capítulos para que termine Better Call Saul, que cuando termine, esa semana hablamos de Breaking Bad y Better Call Saul así, justo. Oh, Better Saul, yo cacho, terrible poco. Breaking Bad, cacho. Bueno, pero de Breaking Bad entonces, pues, lo ocupamos como excusa, porque Better Call Saul está muy buena, si te gustó Breaking Bad, tienes que verla esta otra porque, bueno, agarra muy es que, sé que me, pasa la, claro. me pasa la misma, me pasa la misma weá con Better South que es como que yo empecé a verle Better Soul. igual cacho, que es como el abogado, y muestran como todo, cómo se breve. inició el loco. Claro. ¿Cachai? Entonces, pero igual son altas temporadas. No, no. A mí no. Y, sí. Que Breaking Bad, Breaking Bad, a mí no me gustó tanto. O sea, encontré buena, pero, pero no, sí, el ritmo culiado de ella me mataba. Esa hueá me, me cagaba. Oye, oye, puta, un problemita. Tengo 1% de batería estaríamos? ¿O no? Así que eso, po, para que nos despidamos y hablamos de la próxima. Sí, porque de hecho despidamos rápido, ¡Oh! en adiós. Bueno, adiós, y estuvo muy buena la conversación sí, no, no. Me gustó esto. Sí, pues, Buena, ahí estamos viéndonos en el futuro. Saludos inmediato. Eso, damos la compa. No.